Bueno, ya volvimos, arrancó el segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo. Y estamos acá desde la Loma del Mirador. Hay que recordarle a la gente que está ganando Burlingame 1 a 0 con gol de Homero. No cambiaron de ladocita sí, de Burlingame para el lado que estaba. Y lo mismo Atlas, se viene el pelotazo para... ¡Uy! Buena, buena, buena... Era buena pelota de Franco, no llegó nadie al segundo palo, se salva. Se salva Atlas y es lateral defensivo. Nosotros estamos acá al lado del, del vestuario de Atlas y el técnico tuvo una charla bastante intensa este, sobre la faz técnica que tenían que ver. Vamos a ver si, si le ha dado resultado... ¿Y qué es lo que va a presentar Atlas ahora en el segundo tiempo? Como les digo? Lo que más me gusta es buen estado físico de ambos, de ambos equipos. Una preocupación que yo tenía, primero por el estado de salud de los jugadores y segundo porque eso podría generar una bajante en la calidad del nivel deportivo. Pero nada que ver, todo bien, responden muy bien las reacciones, lo que quieren hacer y demás. Muy bien, los dos equipos. Luego están jugando mucho, con poca falta, con, con, al, a un toque. Ahí tira el arco, bueno. Pero impresionante, bien parado la muralla Barrios. mira cómo tira la jugada. Se le porta justito en el aire. hay jugador de Atlas, cuando era una jugada que estaba buscada para bajar con la cabeza y tirar al arco. Federico está en las redes, se está pasando el, el link de esta, de esta publicación, la roba Atlas, se agarronea, ¿no? abren al medio. Sí, no se viene Atlas gol? a ver. No, en oh, pegó en el palo y la recupera. Oh, suerte. La recupera Matías Barrio y ahora, ahora sí juega Atlas, va moviendo. Arrancó el segundo tiempo. Como decía mi viejo, tiene más suerte que un abogado, decía. <risa> Impresionante esa pelota de lleno en el palo. ¿Qué busca Fe? Ahí está, Ahí está. ya está. Estamos acomodando. Muy buena cantidad de gente, la que ha habido el primer tiempo, ya se están sumando. Juega preparada de Poroto y Homero. A ver qué es lo que hacen. Le pega Homero. Uh. Cerquita, cerquita. La pateó con pierna izquierda, con la cara interna de pie. Salió. Ahí está, puede ser. A ver, Franco, ahí... Ahora se si viene Atlas, viene la contra del local. A ver si hay defensa, a ver si hay defensa, ¡bien! Buena, buena defensa entre Homero. Entre Homero y Poroto. Corner para Atlas. ¿Ves como ahí es? está ordenando la muralla Barrios? Está ordenando todo, parate acá, anda para allá. Está viendo todos los huecos, es fácil ver desde atrás. Es fácil cuando tenéis la experiencia que tiene él. Vamos a ampliar un poco para que se vea. Bien, Dylan, bien, Dylan, bien, Dylan. Se viene Atlas. Pelota al segundo y empata el local. Empata el local. Uno a uno estamos. Buena, buena jugada del local El, Los oficiantes del gol de Atlas fueron Candy Market, somos tu mayorista De golosinas Promos cada semana en Avenida Vergara 4802 Varón 7 En Jaureche, 1165 No te quiero ver como zaparrastoso anda a Varón 7, por favor, indumentaria masculina El shopping pinta tu mascota Pet Store Impresionante local en Telfordia, 1801. Acuario Peluquería Veterinaria. Y querés fiesta? Ya llegó Chisap, que te va a acompañar a tu fiesta. Llevamos a Burlingame y Jaureche, 1090. Con los mejores combos, envíos, sin cargo. Y por otro lado, tenemos a los que. ¡Ay! Se viene. Se viene Homero, a ver. Carancho, y bien, bien, bien el arquero. Hay que frutas y verduras, precio y calidad en Salazar 477 y el nuevo local en Avenida Vergara 1142. Y por supuesto, tu protección es nuestra prioridad. Lema seguro. Lema seguro que nos acompañan y muchas gracias a todos los que... los sponsors que tenemos podemos estar haciendo esta transmisión. Porque nada es gratis, dijo una. Opa, ojo. Se viene Atlas bien. Cortando, Julián. Hay que sacarla, Julián. Hay que sacarla. Bien. Mueve Urlengan, mueve Urlengan. Están moviendo muy bien. Listo. tira afuera. Saque de costado para Atlas. Va a ejecutar el número 3. Abren por atrás. Que plantean, se la da vuelta. Lo están probando al arquero. Y nos trajeron el cono de papa frita. Que nos trajeron el cono de papa frita, lo más, es lo más importante de toda la noche. ¿Qué nos este partido? Las papas, las, las papas papa del frita. buffet. Las papas del buffet del Centro Cultural Recreativo de la Parroquia, Nuestra Señora de Fátima. ¿Sabe qué? No puedo transmitir más. Sí, monito, sí, monito, sí, Facu, se viene, ahí está. Y... Bien, atento, atentísimo el arquero de Atlas. Voy a agarrar una papita, ¿eh? porque si no Federico, yo hablo y Federico se va a Uno a uno estamos, uno a uno. El remate pega en el palo y se va de corner de vuelta. Opa. Bien, viene el remate de Julián, viene el arquero respondiendo. Muy rica, papa Julián Tate, Facu. Facu que quería jugar con Julián y llega la pelota al arquero y vuelve a empezar todo pelotazo ojo, de, ojo. de Atlas y bien, Matías Barrio. Saque, saque, ahí está, upa. De arco arco, de arco arco. ¿Qué pasó? A ver. A ver, no, acercame el conito, nene. Federico no te hace vivo con el conito. Con el colito. el conito de papas es. Habría que hacerle un monumento al conito de papas en cada club. En <ríe> los clubes de fútbol infantil también. 1 a 1 van, Santi. Santi Morón pregunta: ¿Cuánto van? 1 a 1. Arrancó el segundo tiempo y las empató. Una jugada armada, complicada, presionaron. Y llegan al gol. Lo están curando a, a Matías Barrio. Auspicia la curación de Matías Barrio. El conito, el conito del, del buffet. Muy rico, muy rica Las papas. No puedes tocar con todas las manos. Pero me, me, me, yo me puse alcohol. Un rico gusto alcohol tienen las papas. Juegan allá, ¿eh? Despertate, despertate, dijo uno. Dale, acá, está, acá estamos, acá estamos. Va jugando Atlas, va moviendo. Saque de banda para Atlas, para el local. Burlingame, estamos con Julián, estamos con Dylan, estamos con Facu, estamos con Tate que ahí va, apresionando. ¿Cómo, ap ¿Cómo apresionando? Presionando. No inventes palabras, Federico. Te está presionando, yo no, yo no dije apresionando. Vos dijiste, apresionando, yo te escuché. Dame Conito. Se lleva el conito, no me lo quiere dar. Se lleva el conito, Federico, por la punta izquierda no me lo quiere dar, quiere entregar los papá. que lo quería buscar a Julián, todo esto es lateral, defensivo, para, la, es para el local. Para comer papas. Sale con el arquero. Ya sale con arquero, jugador, juega la paralela. Seguido. Matías uh. Barrio, UPA. No quiso sorprender pero la pelota se fue sale Atlas desde abajo va moviendo Urlingan lo espera a mitad de cancha ahí estamos apretando con Franco recupera Urlingan no, sigue la pelota para Atlas y aparece la muralla aparece la muralla Matías Barrio cuando lo necesitamos juega Alex Alex segura, Alex segura. ahí está ahí la hizo muy larga Alex me parece ahí no? Después hay que hablar con el pibe, viste, si le no le dan nada. ¿Entendiste pues? Recupera a Alex. Mano, mano, mano. Juez. Tiro libre para Burlingame. Bájalo con una coca o bájalo con una patada. Néstor Caramusi. Está diciendo, como siempre una transmisión de primer nivel. Felicitaciones, te debemos algo. ¿sí? Puedes averiguar dónde vive. Se confundió, a... se confundió. Pero si vos se habías arreglado en determinado momento, alguien tenía que decir. Mira, Julián, Los jugadores uh. de Urlinga, me parece a mí, están hambrientos de red. Porque están muy. Ahora Atlas está avanzando, pero. Atlas mueve, juega. Pero está porque está peleando las pelotas, no está con juego, ¿ves? Hay que sacarla, hay que sacarla. La sacamos con Franco, Franco con Julián. Ahí se resbaló, se resbaló si no era buena la uh, lastimó el tobillo. Yo, yo, yo lo que digo es que Atlas está avanzando porque está presionando. No está ofreciendo que llegue al arco con jugadas armadas, sino que está, digamos que se lo está llevando por delante. Mira quién está, mira quién está. Ya te vi, Julio, me tenés que traer las empanadas hasta acá, hasta, Avellan hasta Avellaneda, no, hasta La Matanza. No, Julito, te vi, te vi, Julio, las empanadas. Muy buena la transmisión, dice Julio. Muy buena la transmisión, Julio. Nunca, nunca me trajiste las empanadas, finalmente, en años de transmisión. ¿Cómo que puedo arreglar esto? <risa> ¿Qué haces, Julio? Un abrazo. Que dice, arreglen la imagen, porfa, ¿qué le pasa a la imagen? Ahí... No, está bien. Alex, ahí quería con Dylan. Por otro, por otro con Mati. Mati con poroto, poroto con Franco juega Burlingame, pelotazo para el monito ahí. Jimena Juvén dice vamos negro Alex Se viene la máquina. Mira ¿No ah, cómo ah. la paró. Mira mira, dale. Claro, ve. lo que está pasando. Los están, los están apretando bien, pero están metiéndole presión. Está bien. ¿eh? Muchísima gente viendo el partido, vamos somero, dice Raúl Acuña, dice Jorge Alberto Alfonso Nublada, Digo, no puede ser. Yo la veo bien acá. Estuvimos... No, está bien, está bien, bien, fijando, está bien. Vamos viendo Franco, Franco para Facu, Facu que hace la, la, la individual. recuperando ahí al costado es un bonito no sí bueno sale, Entonces, atrás, yo, sale atlas yo insisto con lo que vi lo que vi es Nico, que Nico? Franco, Nico. gracias Julio se ve la imagen Franco no, ¿qué Nico pasa? ¿Qué puede ser que Nico un... Alex un microcorte o que de repente, como hace autofoco, el, el bicho este, este, por ahí se entra la luz. Las cámaras digitales son así. Atlas quiere salir. Presiona Hurlingham, bien, lateral, lateral para Hurlingham en mitad de cancha. Salimos con Nico. Alex pasa por Otto, Alex que queda ahí por Otto que se le va. Y es lateral defensivo para Atlas. Mi comentario es que Atlas lo que ha hecho ha salido a presionar físicamente. Y entonces llega por presión al área, pero no con jugada armada. ¿eh? Atlas que sale con arquero jugador. Vamos a ver qué hace. Sale con arquero jugador Atlas. Vamos a ver cómo defiende Burlingame. El remate de Atlas saque de arco para Burlingame. Bien pensada bien pensada es decir cómo la recibe cómo se queda él solo y ve el, ve la diagonal el hueco pero se viene Nico También pasó una tromba por acá interesante lo que hizo él pero faltaban dos jugadores corriendo en paralelo a la misma velocidad que él del otro lado para recibir la pelota pero muy interesante la intención del jugador de Urnión Vos tenés que salir Nico, limpio, porque ellos viene a apretarte, te hay que limpiar rápido. Se viene con Poroto. Poroto que va, pelea, le queda al arquero. ¿El Franco? ¡Uh! Saque arco para Atlas. En el cuarteto lo tenemos a Franco, lo tenemos a Tate, lo tenemos a Nico y lo tenemos a Poroto. Todo eso. Todo eso y mucho más. Y si yo te digo, vos querías ver futsal, así que vos te gusta ver futsal. <ríe> Estás loco por el futsal. Lo empezaste a ver otra vez, nuevamente, como antes, como nunca se tendría que haber parado. Lástima esta pandemia, shock. por la hora de Burlingame. Vamos, Nico, vamos, Nico, vamos, Nico. Y nosotros paseamos y vamos no, con, no, no. con la camarita viajera, ah. y vamos viendo. Homero que la juega para Nico, ahí está, te dije, ¡ay! Uno a uno, uno a uno, estamos... Mal perfilado. De vuelta, sí, es vamos un ida y vuelta hacer. ahora, es un ida y vuelta, y el... bien la defensa de Uruguay Está bien, yo vuelvo a insistir lo mismo, la observación que hago, que Atlas le está metiendo un corazón tremendo. Este... Pero es toda pelota dividida, toda pelota dividida. Pues... Que ah, no, no. Hay que limpiar la jugada más, más rápida, más en toque, con más velocidad. Sale Atlas desde abajo. Ahora estamos con Dylan, estamos con Julián, estamos con Homero y estamos con Tate. Mirá, muy bien Se viene salió. Atlas. Uy. Se salva, se salva a Hurlingham. Igual la pelota se levantaba y se iba sobre la derecha. Primer amistoso de los dos. Muy, muy bueno partido. Canta, a ver. Vamos, Mero, salen. vamos, Mero. Tiro libre, tiro libre para Hurlingham en mitad de cancha. Se le hicieron a no, Homero? Falta, que se va a encargar Julián Combina. Vamos, Brian pide tiempo, Matías Ferreira y eso hace que usted diga oh, y yo tengo que decir, Pet Store el shopping de tus mascotas, acuario, peluquería veterinaria y el local de Delford Díaz, 1801, que te la volvió a dire, que está perfecto, 10 puntos y demás, vos querías fiesta y llamalo a Chisap, más una rica fiesta con buenas cosas entonces llegan a Urlingan, están en Jaureche, 1090, con los mejores combos y envíos a domicilio Candy Market, somos tu mayorista de golosina, papá tiene de todo ahí adentro. Es pues una locura. Yo no podía poder engordar 300.000 kilos, ¿viste? Promos por semana en Avenida Vergara 4802, enfrente a la estación Ejército de los Andes del queridísimo trencito de Urquiza. Y después la última, mira, escúchame una cosa. Yo esta te lo dije, te vi por la calle vestido como un zaparrastoso. Y te dije que vayas a Barón 7 y no me da pelota. Andá Barón 7 en Jaburiche 1-1-6-5. Y después por otro lado, lo tenemos a ah, Lema Seguros tu protección, es nuestra prioridad pero claro que sí. llamas a 1550492961 y el último, y queridísimo amable gente, pero todo lo que trabajan ahí en el carancho, frutas y verdura, precio y calidad, en Salazar 477 y su nuevo local en Avenida Vergara 1142 bueno vamos a tiempo, mueve, mueve, espectacular mueve Homero, Homero para Julián Mueve Urlingan en mitad de cancha. Vamos, vamos Urlingan, vamos a ganarlo. Primer amistoso de este año 2021. Que esperemos que no se pare, que no se pare, dijo uno. Que nos cuidemos entre todos y que no se pare. Hay que cuidarse la distancia de dos metros, usar tapaboca, lavarte las manos, no haga va, gana. Se viene Julián por allá y. mira si transmitíamos allá. No pasaba ¡Eh! Contra la red y se picó. ¿Y si se picó? Andá a comprar una picada, donde? A la fiambre de Ciudadela, papá, que acá lo tenemos a Seba. Avenida Roca 3203, Ciudadela. ¿Está bien o no? Está perfecto. ¿Por qué? Porque sabés que tenemos canje, tres picadas por mes. Después arreglo con Seba, hijo. Buena. A me, todo encanta, me encantan los sanguichitos de jamón y queso que arma Son espectaculares lo que son El quesito, terrible, también, todo, terrible, todo, todo, terrible. muy bien Así estoy, así estoy, con una panza Se viene Atlas Por eso no juego y estoy acá, atrás de cámara dijo. Saca, arquero, jugador, Atlas, por suerte se le va Ah, por suerte se le va porque no, no, no somos imparciales, ¿no? ¿Cómo somos? Somos como somos Somos como somos dijo Somos como somos y cueste que falle Es futsal, ¿no? A ver, dale, vamos, vamos Homero, Homero, te vas a mandar Esa, limpiar la jugada, de jugar Dylan, contate dale. y limpia, hurling, Abril, contate que lo vea Homero juega Y lo vieron bien No, está bien, hay que abrir tranquilo, jugando bien Tenés que recuperarla ahí bien Dale, vamos. Julián, vamos, Julián Ya, ya largala Julián, Dylan Dilan que te aprieta Dylan que este corre para todos lados. Sí, todo lado. Le mandamos un saludo muy grande a, al mini Cristian Britos, que también es parte del plantel de primera división del Triangulito, que se recupere, que ande todo muy bien. Pero dice, buena transmisión Fede, y a mí no me nombrás No, no, no, pago no, la no, cámara. no. No, no. <risa> Apriete, apriete, apriete Burlingan, apriete, apriete, ahí está. Ahí está, viste cuando la gente, el público agarraba y qué decía ¡Bien! E e eh e e e e agarraba y no, decía ¡Bien! No, mentira. ¿viste, cuando no, fuzano, sí, cuando pasa eso, no, pasan no, y dicen no, ¡Bien! E dicen ¡Eh! No, eh, e eh, es eh e eh e la falta. ¡Eh, Pero cuando aprieta, cuando se matan ¡Bien! Y vos decís, ¿por qué dicen? ¡Bien! Pero se extraña, se extraña. Sí, se extraña. Ya va a volver toda la normalidad, dijo. El remate, U. Uh. Uh. Nosotros acá en esta cancha estamos perfectos, qué este punto puntos muy cómodos, nos han atendido muy bien. La verdad es que es más cerca de lo que uno pensaba de uh, Urling, es 15 20 minutos, al resumo. Sí. sumo. Más de eso no. Pero que no te corten la calle, dijo. Porque si no, tenés que buscar otro no, otro lado. sí, estaba cortada la calle, bueno. Nosotros venimos con la super renoleta la Renault Una super Renault Leta modelo de, en Renault 19 modelo 97 que todavía quiere aguanta se queja está. quien lo quiera está a la venta dijo bueno el auto de la verdad se viene Homero ay a todo esto lateral bien bien tenemos alcanza pelotas todo saca Urling desde el medio, sale con Franco. Homero, qué buena pelota para el Monito. Pelota para acá. El Monito para Franco, Franco para Homero, Homero de vuelta para el Monito, va jugando, va jugando Facu, qué buena. Ahí. Se queda, ¿eh? se queda, ahí. ojo, ojo, ojo. Bien, eh, se le pasó. Atlas, bien, bien, bien. Se le pasó por detrás. Lateral defensivo para Urling. Ya no, sacó. Puto tenemos el juez que no nos deja. Ah, <risa> ¿Viste como lo, lo eché al juez? ¿Viste? No, no, la verdad es que lo, Se pasan los pibes. Se viene Franco para ver. A ver, a ver si está y Arranca atrás. Uno a uno, uno a uno estamos desde acá de Loma del Mirador. Saque de arco, saque de arco. Se están. Ah, no. Se están, se están generando huecos. Corner, que, corner. Se están generando huecos que están favoreciendo a Atlas en este ir, este ir y venir medio loco de jugar. Eh, Urlingan para mí tiene que volver a su jugada alarmado a tranquilizar un poco y a cortarla con el pelotazo bonito, Y bonito, dividir porque lo va. que individual. jugar. No, no juega para atrás, para Franco, bien, Franco bien, va es. moviendo para por otro, por eso, otro, que lo vea. Franco se viene eso, solito. Ay, y por viste, el viste medio no sabe. llegó Nico. Sabe, buena, buena jugada, Burlingham, buena jugada de Burlingame, buena jugada de Burlingame podía ser no, el 2 a 1. No, no. Fulvito no, futsal, fulvito no, olvídate el Futsal tenés que jugar. Armar, pensar, pensar cómo vas a marcar. Este es rápido, lo traban bien, sacala ahí, sacala, bien, tirar a empezar. Bien, Nico, bien, Nico. Federico Oviedo pregunta cómo van. ¿Cómo van? Uno a uno. Ese uno a uno lo auspició Carancho. <ríe> Frutas y verduras, Salazar sal, 477 y en Vergara 1 a Uno a Y 3, agarralo 3, ahora. Nico ahí está y le queda, le queda Mansa al arquero que sale. Se viene Atlas a ver y ahora es un ida y vuelta y el arquero <ríe> que aparece, <ríe> Matías Barrio. Matías Barrio, papá. Por eso lo queremos tanto a Matías Barrio, por favor. lo que Cuánto equipo lo quieren y mirá dónde está jugando? Vino con nosotros. ¿Estás jugando para...? ¿Quieren a Matías Barrio? Tienen que hablar conmigo si quieren a Matías Barrio. ¿Cuánta plata tenés? ¿Tenés billetera? ¿No tenés? Entonces callate la boca. No se va, no se va. ni Chiquera. Sale Atlas, sale Atlas. ¿Quién es el técnico? Matías Ferreira Falta, juez, no lo deja pasar ¡No lo deja pasar, juez! Qué lindo es gritarle al juez, cómo extrañaba Cómo nos divertimos el otro día en Vélez Cuando uno de los de Vélez hizo de, hizo de juez Nos matamos de la risa. Seba, Seba hizo de juez Seba, le gritábamos cualquier cosa, le decíamos Cobra para, Vene, cobra para ver cobra para ver, Hola, que cobrale. <risa> Al lado nuestro. <risa> <risa> vamos, Dylan, vamos, Dylan. Vamos, Dylan. Listo, largue. Muy bien. Franco, Muy bien, limpia. De vuelta. Despide, pide para ayudar a limpiar la jugada. Así, ah, eso, futsal. Franco, sí. el monito. Ahí. Esa. Néstor Caramuzzi. Matías Ferreira. Ahí no se jode. Ay, no te pongas a dividir la pelota a un metro de tu arco. Bien por otro, bien por otro. Ahí. No, Burlingame. Un montón de gente viendo Burlingame, güey, Así que querías ver. Acá vienen los niños. Viene el niño con la pelota. Muchas gracias. Un caballero alcanzó la pelota mueve Atlas estamos en mitad de cancha a ver Urling cómo defiende vamos vamos vamos vamos a defender ahí le queda bien bien la bajó con el pecho lo que vamos Mati vamos Mati se ha seguido y vuelta al partido se ha seguido y vuelta al partido y es Falta, tiro libre para Urlinga en mitad de cancha y lo hacemos con el monito Facu Martínez que volvió a su casa. El monito Facu Martínez es un jugador de la selección argentina universitaria, nada más y nada menos, tampoco para vos y para tu tía Juanita. Poroto, Franco. No hay que dividirla, ahí hay que jugarla, no hay que dividirla. Poroto. Ya. Listo, Buena bien. pelota para el monito, ahí está, ahí está, ahí está, ahí viene Franco y ¡uh! <risa> <risa> Dylan, Dylan, Dylan ¡Eh! ¡Eh! Se picanteó, se picanteó papá Cómo extrañábamos esto Viste el caño que le tiró Dylan, está re... Ahora Ey. ustedes fíjense lo que es la velocidad mental para hacer eso, la velocidad que vienen. Sexta falta, eh. Sexta falta el mono me parece que patea. A ver, no. Sexta y, y sí, el rey de la sexta. El señor Julián combina. Vamos Julián, vamos Julián. Vamos a enfocar. El rey de la sexta, papá. Auspicia, auspicia. No, saca, saca que te cobran. Esto ah, todo. te cobran, sí, te cobran. Sí, son capaces de cobrarte, a ¡Bien joda! El árbitro, que el. No, está bien. Es una discusión folclórica entre el arquero y el juez. El lo arquero que, hace... que discute con el árbitro. No, lo que pasa es que el que quiere patear quiere patear y no quiere que no quiere más, más charla. ¿Entendés? No, el juez le está diciendo que tiene que ir más para atrás y el, y el, y el, el, arquero, no y el arquero le dice no, es acá donde me tengo que parar ¿Qué? Tiene razón el arquero Ahí va Está recontra adelantado Picásela entonces Picásela Oh, muy bien Se viene Atlas, a ver Bien Julián, bien Julián Y termina el partido 1 a uno Buen debut para Urlingan y para Atlas Espera que doy vuelta ¿Me aguantas un gachito Que gira el micrófono te el... No, vamos a notar. ¿Cómo está para la nota? ¿Por qué te querés? Ya te querés llamar? No, no, espera un poquitito. parece ahí saludar. Fede. Se va Federico. esperando a ver Federico que pesca, si hay alguna nota o si nos vamos, nos quedamos acá mostrando la imagen del triangulito, aguantamos un rato más a ver Federico que, que, que va a hacer. Este momento es la, la chave de los jugadores. Vamos a dar un poquito más de tiempo les agradecemos a todos los que han visto este partido el primero que podemos transmitir nosotros después de tanto tiempo al triangulito y estamos muy muy muy contentos de poderlo, de poderlo hacer como dijimos al principio la alegría de los jugadores por jugar, hemos visto un partidazo, y vuelta, pocas faltas, mucha velocidad, mucha inteligencia. Eh, yo creo que en el primer tiempo el este lo tuvo un poco más, sino, en el sentido de que estaba más armado y el local no tanto. Después el planteo del, del local para mí en el segundo tiempo fue salir a apretar todas las jugadas. No mostró muchas jugadas armadas, pero sí, sigue apretando. Mucho acá viene Federico y viene con el monito, por favor. Vení, vení, vení. Bueno. ¿Está... ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Acá todo profesionalismo, bueno, bueno terminó el partido, empató Burlingame, fue el debut uno a uno contra Atlas, y acá estamos con Facu, el monito Martínez, que volvió a su casa. ¿Cómo te sentiste, amigo, por volver a, a tu casa? Buenas noches. Primero que nada, gracias por en la puerta de Club Nuevo. La verdad, muy contento. Era algo que siempre tuve pensado hacer, y me sentí que este año era el año para volver, y vi un grupo bueno, por suerte. Somos todos, nos conocemos recién este... Este partido primero que jugamos todos juntos, la mayoría de los chicos son nuevos. Sí. Venimos a quedarnos así, así te de la luz de frente. Ah, ahí está. Un grupo nuevo, pero nada, lo, lo vamos a ir armando día a día el equipo y estoy contento. Está pero, bueno no. el equipo porque tenés gente que, que jugaba en el fútbol de Burlingame, tenés eh, gente que viene con, con experiencia como vos, con, como Luis, ¿no? como Chili, como en el arco Matías Barrios, y después tenés gente como Dylan Ponele, que juega bárbaro y, y también, ¿no? Vamos va viendo, ¿no? ¿Un poco? Hay un jugador, poco de el... todo. Sí, la verdad que sí. El hecho de que se haya quedado Mati este año y demás, lo, lo hablamos ya, en, en sí. todos es muy importante. Como todos los chicos que están, ¿no? Pero bueno, son lugares que son importantes para cubrir y la verdad que es un favorazo, y tiene mucha experiencia. Sí. Y bueno, de recién de recién Dylan, bueno, hoy lo demostró. Te vi, tengo una pregunta y un comentario te vi muy rápido con mucho hambre de, de gol sí. pero muy ágil muy buen estado físico ojalá esto de vales recién empezamos sí. espero estar mejor todavía a lo largo del año la verdad me sentí bien salvo ahí un inconveniente que tuve medio que me acalambró sí. un poquito pero sí. después por suerte lo longue un rato hambre que y... pierna derecha pierna izquierda izquierda, pierna izquierda. izquierda. Así que nada, pero bueno, después le salí al un poquito y volví a entrar y me sentí bien, así la, que nada. La última que te hago, vos, sí. vos nos dijiste que volviste a tu casa, que estás contento por todo lo que viste. Bueno, ¿qué es eso que viste que, que cambió? Y a ver, obviamente voy a hablar desde lo que veo sí, de sí. este año, sin comparar con ningún otro ni nada, para que no se tomen malas cosas. Vivo en un club muy ordenado, muy ordenado, gente con ganas, más que nada y nada, eso es lindo, eh, y a los chicos cuando llegué, bueno, eso te lo hablo de la parte de dirigencial, uh -huh. sé que hay un esfuerzo atrás de todo esto, para que nosotros estemos acá de nuevo, que estemos siguiendo jugando el año más en AFA y todo, es muy importante que el apoyo que, que estamos sintiendo los jugadores de la dirigencia y eso es muy importante. Y después, bueno, en cuanto al grupo, como te digo, vi un grupo unido, fuerte, y yo creo que nos vamos a andar bien. Te deseamos todo lo mejor y, y bueno, que tengas gracias. un gran año. Gracias, gracias a ustedes por estar acá con nosotros también y todo. Así que Ojalá. vamos a tener un buen año todos juntos. Dale, gracias. Gracias, gracias, loco. Vení, Homero. Viene la, la figura del, del partido para la gente que estuvo del otro lado, Homero. Bien. Felicitaciones bien, chico, por, el, por el debut de este año, sí. eh, felicitaciones por el gol, gracias. y bueno, acá la gente decía que la figura fuiste vos. Por suerte, por suerte. nada, nada, más que nada, compañerismo. hinchada? Todo, ¿Le todo, pasa, la hinchada? No, no, nada, no, nada, nada, nada, todos no, no, amigos, todos no, amigos no, todo amigo, no, por suerte. <risa> ¿Cómo, no, ¿Cómo viste vos eh, este año, este comienzo de año en la actividad? Y bien... Se complicó un poco por todo el tema este de la palabra que pasó. Nos cortó un año que veníamos haciendo una buena pretemporada y ahora arrancamos con más ganas que nunca. Sí. Sí. Buen estado físico los vi a todos, ¿eh? Sí, al parce, <ríe> al físico profe. que nos mata. Nos da pasada y corremos y corremos. Pero no nos podemos quejar, gracias a Dios y a la yo, Virgen. Yo le, decía, yo le decía recién al monito uh -huh. que en el grupo Sí. Tenés experiencias, no, mm. tenés gente nueva en el futsal, como sí. ponerle el poroto, poroto. ¿no? gente como vos que conoce muy mm. bien la, la, la institución. Sí. Hay un poco de todo. ¿Qué, qué va a ver el, el público lindo. del triangulito este no, año? Lindo. Lo voy a lo voy a, invitarlo. Invitarlo a todos los partidos, que nos vengan a alentar, que nos vengan a dar una mano. Y estamos armando un lindo grupo, por suerte. Gente que nos conocemos, gente que tiene experiencia en el futsal, que nos ayuda. El monito el vino una super mano. Mm. Mati, todos no, los que tienen experiencia, Cristian, sí. todas las muchachas, además nosotros que complementamos ahí, claro, estar ahí, obvio, hay que estar, obvio, hay que obvio. ponerse la camiseta, ¿no? <risa> sí, Conocerte. sí. Así que bueno, te deseamos todo lo mejor y que tengas un gran año vos y el grupo. Dale, muchísimas gracias. Déjame mandar un saludo a, a mi mamá que me está mirando, Lorena Cunha. Sí, sí. Dale, que ande ¿no? todo muy bien. Y bueno, y nosotros nos estamos yendo desde acá, de Loma del Mirador. Como mm. siempre decimos, hay que cuidarse. Hay que hacer bien las cosas, distancia, barbijo, aplicación ¿no? en las manos para alcohol en, en gel y todo eso. Hay que estar bien para que estemos nosotros acá transmitiendo para ofrecerles algo muy bueno a ustedes. Que ande todo muy bien. Nos vemos el miércoles, si todo sale bien, con Vélez y Arsenal. No, perdón, el, el, martes, el martes con el triangulito de vuelta en Tigre, con Deportivo Tigre y el triangulito. Que ande todo muy bien.